El núcleo original salió para todos los Linux, pero cada rama, cada distribución, por ejemplo Debian, OpenSUSE, Arch, Kali, cada uno de ellos tiene que... Tomar ese núcleo de Linux Torvalds y su equipo y adaptarlo. ¿Por qué? Y ahí viene el eterno problema de la gente que no entiende cómo funciona Linux, que no entiende que es algo sumamente plural y sumamente diverso. Yo ya escuché un montón de usuarios, sobre todo de Mac y de Windows, decir, Linux va, va a ser un sistema operativo mayoritario a nivel de hogares cuando se definan por uno, porque son muchos. Es muy entreverado. Es inevitable hablar de ellos. Acá lo único entreverado es ese tipo de cabeza de gente que no sabe y opina por algo que escuchó por ahí. Hay muchos que creen que esto merita un debate. Pero no se metió a, a bucear por las aguas nuestras, las aguas que yo sí, en, en donde yo sí me meto todos los días. Nadaré bien, nadaré mal, pero me meto ahí. Son cosas de las que se están, de alguna manera me parece a mí, abusando, se está diciendo lo que no es. Lo que hay que hacer es a veces callarse, escuchar a los que saben, leer, informarse y después opinar. Acá implementamos las reglas vikingas, hachazo al medio de la mesa. Pero yo estoy bastante enojado con este tipo de opinión. Estás enojado, sentí que te perjudicaron. Dada al vuelo y por gente que no es del área, te este ah, sí, ¿cuántos Linux son? Bueno, ¿sabés por qué son tantos Linux? Porque hay un Linux para cada usuario, para cada máquina y para cada propósito. Vos a Linux lo podés meter adentro de una licuadora si querés. Entonces tiene que haber un Linux para eso, yo no puedo usar un Linux común para meterlo adentro de un microondas, porque no va a funcionar. Entonces si quiero un Linux para microondas o un Linux para un auto, para un cohete espacial, para una base espacial o para, una, para un super servidor, tengo que ver cuál. Ese es el tema de que haya tantos Linux, entonces hay muchos núcleos, muchos Linux, muchas adaptaciones de cosas para cada distribución y cada distribución tiene una filosofía distinta atrás y así es como debería ser la informática. No está bueno que sea un Windows, un Mac o dos y un Android y un iOS. Tiene que haber pluralidad porque somos más de mil millones de personas en la Tierra y no podemos pensar todos igual y no podemos pasar por las mismas oportunidades todos ni por las mismas situaciones todos. Entonces tenemos que entender que Linux es el lugar que ofrece por lejos mucho más posibilidades para todos. Bueno, sabes lo que decís. Lino es más lindo que Mac, qué lindo. El que no lo quiera tomar, ahí tiene Mac, ahí tiene... Windows. Y voy a contar una pequeña anécdota. El tema que quede claro, ¿eh? Yo trabajé en librería Pocho. Yo trabajé 15 años en el libro, en muchas librerías y muchas distribuidoras, ¿está? Biblos, Beltrame Regina, eh, Dolmen, este, trabajé para Antígona también, un, un montón de, de, de librerías. me, me estoy, estoy viendo de, de varias, seguramente. Le vendí libros a pila de librerías, le vendí libros a gente, compré, vendí, se canje, compra, venta todo. Cuando trabajé en Pocho, en varias sucursales, Pocho eh, se enojaba y decía, cuando, cuando algún cliente, se, se, no sé, le molestaba con alguna cuestión, yo no estoy de acuerdo con eso igual, pero, pero él lo hacía y está bien, era su librería y su política, decía, bueno, ¿Sabe qué? Cualquier cosa, por una baja, para abajo, tiene un montón de opciones. Y seguía atendiendo, como diciendo, mira si no te sirve lo que tengo, arranca para otro lado. Bueno, esto es lo mismo. ¿No te sirve Linux? No hables de lo que no sabes. Arrancá para otro lado. Arrancá para Mac, si tenés plata, y, o si querés mostrar la manzanita, y arrancá para Windows, si, si no te querés complicar la cabeza, ¿tá? Porque si no te querés complicar, evidentemente no sos un, una persona idónea para la informática. Porque la informático sí tiene que complicar y tiene que salir lleno de barro hasta, hasta acá, hasta el bigote. si sos mujer y, y no tenés bigote, o si sos mujer con bigote, no importa, hasta acá, ¿está? Hasta acá no porque te morís. Hasta, Hasta acá, acá de barro barro tenés que tener. Así que andá, caminá y después vení con, con eso de los 300 lino y después hablamos, ¿está? ¡Andate de Europa! ¡Me empezás a correr! Así como estás corriendo y te vas a robar, después te vas a. Miren estos dos amores lo que son. Los divinos, totales. Divinos. <ríe> Se van a ir. Por un ratito. ¿Más? pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe, que es un gran profesional y una gran persona,